Es el pinche junior, güey 8-18, r de Cuarta, Cuarta zona, zona perro. perro A 180, Que okay. ja, Ya te la sabes Ando bien drogado, bien expulsado Por el aire que yo siento No lo miento, que me gusta ir a fumar viajar, quiero alucinar, saca la carnal, ando grave grave luego en el viaje me quedé, quisiera volver en ese ayer, analizando y mirando colomeo que se viene acercando en ese día que prendo un porro así que, no, así que no así que no ponga porro tanto que critica de mi vida ya no encontré ni la salida a mí nadie me quita esa vida ya bendita lo que era atrás lo que era se altera mi sistema quiero hierba de la que aprieta quiero ya fumar Noche más que me puse a alojar. Quisiera dejar helado y a tierno porque me partieron en muchos pedazos. Ya no pude ni aguantar. Quisiera tomar y vagar. Entre esos callejones, caminando triste y solo mi vida está llena de esas ilusiones. No quisiera ni sentir esas emociones, ya ni siento nada por tantas fumadas y desveladas. Ahora me la paso encerrado en mi mundo, por eso disfruto cada que prendo y navego. Lo que era tras lo que era se altera mi sistema. Quiero hierba de la que apreta. Quiero ya fumar. Quiero olvidar. Cuarta, cuarta zona. 784 a 180, 180 perros. Perro. Vengo representando cuarta zona Estoy levantando RS Record, Estamos rompiendo, seguimos de cerco Somos huercos alocados Se cago, se cago Mira el resultado Gracias por darme la mano F.O.P.Tashis al que nunca me apoyó Sigo zumbando, sigo zumbando por toda la zona, nadie en tira esas lomas, 81880, rapa pa pam, rapa pa mira, beca, beca, beca, no soy terrorista, pero en corto tumbo tu carrera. Artista, Hasta tu puta clica Me da la risita No que ya verguitas Sales de mamón No sabes que ese Junior RGS, perro Hasta aquí en la mata 818 Aquí es mi placa Me la paso crazy Quemando la planta Hasta 180 Ya vamos por más Solo flaca, cuida de mi banda que C se Junior RS, RS perro. Cuarta, Cuarta zona, zona. RCR con, con la produce Se cajó, se cajó. 180, 180 wey, 180, wey. Ja, ja, pa' que te, pa lo, te lo recuerdes te <ríe>